Hola, bienvenidos al canal, soy Rebeca Aldama y en esta ocasión les voy a platicar un poco sobre el uso que le he dado a este lente que es el roquinón de 8 milímetros y es un ojo de pez. Eh, ya tiene algunos meses que lo compré y que lo he estado usando. Uh, creo que lo compré por ahí de octubre más o menos de 2019. Lo he usado en un par de bodas y también lo he usado para hacer fotografía de paisajes y una que otra fotografía también de selfies. Entonces les voy a contar un poco sobre por qué me gusta este lente y cómo han salido las fotos con él. Bueno, para empezar tengo que contarles que este lente es muy luminoso, eh, su apertura mínima es de 2.8 y bueno, también es un lente que es muy compacto y además tiene otra característica es un lente que es hiperfocal. Como vimos en el review también, es un lente al que no se le puede poner un filtro por la forma tan peculiar que tiene, pero sin embargo ya trae incorporado un parasol. Eh, otra de las preguntas que, que generalmente hacen con respecto a estos lentes que son eh, roquinón es si este tipo de lentes es igual a los de la marca Samyang o Samyang, en esta parte se alcanza a ver que dice que está hecho por Samyang o Samyang. Entonces los lentes Roquinon, que del otro lado dice Roquinon, okay, son los mismos. Entonces si ustedes encuentran un lente en Amazon o en Mercado Libre o en estas páginas donde suelen venderlos, eh, pues no, no duden en comprarlo, eh, tienen la misma calidad sea Samyang o sea Roquinon, incluso hasta hay otras marcas que también se distribuyen de, con otros nombres, pero son del mismo fabricante. En cuanto al tamaño, pues bueno, les decía que es compacto, es un lente muy compacto. Eh, de aquí, de la base de, de la cámara hasta esta punta del parasol, mide apenas unos 8 centímetros. Entonces, realmente es un lente que es compacto. Bueno, ahora vamos a hablar de tres eh, características de este tipo de lente que es el ojo de pez. La primera de ellas es la profundidad de campo. Eh, es un lente hiperfocal, como ya lo había dicho anteriormente. Esto quiere decir que generalmente la escena en que estamos enfocando va a permanecer enfocada en su totalidad aunque cuenta con las aperturas que van del 2.8 hasta el 22. Sin embargo, es un lente con el que no se va a lograr hacer un gran boque, eh, A diferencia de otros lentes que, que estemos acostumbrados a usar. Eh, con el ojo de pez no vamos a lograr esto. Sin embargo, eh, si estamos, no sé, pues enfocando a un objeto eh, que está muy cercano, eh, pues precisamente va a magnificar su tamaño de este objeto y va a salir más grande eh, y el resto del fondo va a salir un poco ligeramente desenfocado y esto nos sirve para qué, para darle protagonismo a algunos objetos dentro de estas tomas que se pueden hacer eh, con este tipo de lente. La segunda característica creo que es una de las principales eh, en este tipo de lentes y bueno, es su ángulo de visión que es de 180 grados nos va a dar tomas muy amplias, muy abiertas, en lugares que a veces no hay mucho espacio para realizar una toma. La tercera y última característica tiene que ver con la distorsión. Al ser un lente ojo de pez que tiene un ángulo de visión de 180 grados, pues no nos va a dar eh, líneas rectas dentro de la composición, sino que van a tender a curvarse. Es decir, si estamos enfocando un edificio o cualquier objeto que tenga líneas rectas obviamente no va a salir con líneas rectas en la fotografía sino que se van a curvar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el uso que se le puede dar a este tipo de lente. Yo lo compré porque en algunas bodas eh, los espacios suelen ser muy reducidos y necesitaba un lente que fuera gran angular para poder captar esos momentos. Eh, al ser muy luminoso también utilizo mucho cuando las personas salen a la pista de baile. Eh, es muy fácil enfocar con él también por la hiperfocal. Desde este ángulo, casi siempre suelo hacer muchas fotos de las personas bailando. Vamos a ver unos ejemplos. Y también me gusta mucho porque... Eh, para hacer selfies panorámicas eh, lo puedes tomar de esta manera y puedes hacer una foto eh, tú mismo sin verte tan pegado a la cámara. Entonces, ese es otra de sus ventajas que tiene también. Y bueno, también para fotografía de paisaje es muy útil. Si te gusta hacer fotografía de paisaje, deberías de tener uno de estos. Y como ya habíamos dicho en el review, pues es un lente totalmente manual. No es de enfoque automático, al menos para estas cámaras que son Fuji de la serie X. Eh, hay versiones de lentes Rokinon ojo de pez para cámaras Canon, para cámaras, cámaras Nikon, eh, incluso hay para Sony también. Pero por lo pronto para Fuji son totalmente manuales, no tienen autofocus. Entonces eh, los usos que se le puede dar a este ojo de pez son para interiores o arquitectura, eh, paisajes, incluso hasta en conciertos... Y también para lo que ya les contaba, que son las selfies panorámicas o incluso eh, dentro de los eventos. Por lo mismo de que tiene un ángulo de visión muy amplio eh, hay que tener mucho cuidado al tomar las fotografías porque muchas veces me ha pasado que eh, tomando la cámara así a veces mis dedos se han colado un poco sobre el parasol y han salido dentro de la imagen eh, entonces hay que tener cuidado cuando tomamos fotos al sujetar el lente y la cámara. Eh, otra cosa que me ha pasado es que en esta cámara por ejemplo eh, que tiene correa. Eh, a veces pongo el ojo de pez en esta y al tomar la fotografía, si la correa está colgando de esta manera, eh, pues obviamente va a salir dentro de la toma. Ah, me han salido fotografías y sale la correa colgando. Entonces hay que tener cuidado también con esas cosas. Estar conscientes del de ángulo, el encuadre que estamos haciendo con este lente. Es muy probable que también te pase si estás haciendo fotografías bajo el sol que tal vez salga tu sombra cuando estás tomando las fotos con este lente ojo de pez. Eh, simplemente hay que tener cuidado de esos detalles. Eh, me pasó también en un traje de dress que realicé donde había que meterse al agua. Eh, yo estaba tomando fotografías con esta cámara y con este lente en un ángulo cenital prácticamente y bueno qué pasó que en alguna de las fotos salían mis pies entonces tuve que hacer un poco uso de edición ahí para recortar la toma. Pero sí hay que tener ese tipo de cuidado con este lente. Estar consciente sobre todo del ángulo para que no eh, obtengamos imágenes con elementos que realmente no estaban dentro de la composición. Si tienes cualquier duda, no dudes dejarla en los comentarios o recuerda que puedes seguirme también en las redes sociales. Y no olvides suscribirte al canal para futuros videos. Nos vemos en el siguiente.